Estamos por estos lados maravillosos que el Señor nos regala. Y veamos, hermanos queridos, cómo han estado esos ayunos. Ya llevamos cuatro o cinco ayunos, eso nos ha ido sacando una mochila. Me han dicho que no, que todos los años a veces decimos lo mismo y no le habíamos tomado en cuenta. Pero sí sabemos que nos hace bien, sí sabemos que esto es maravilloso, así que este tiempo no lo perdamos, no hermanitos queridos, nos va a costar uno, no es que tengamos que dejarlos todo hacer ayuno hoy día de todo, no, vamos viendo y el que el Señor nos pone hoy día tratemos. Si no podemos, bueno, Señor, sabes que soy débil, así que ayúdame. No, y a lo mejor de todo lo que nombramos, o vamos a terminar al final de mes, a lo mejor tú tienes otros ayunos que no están aquí. ¿Y que, qué significa? Es ayunar de eso que me gusta, de ese sacrificio que me, me, me da a dar. Hoy día vamos a ver qué nos toca. Y veamos primero esta palabra de Dios que nos dice en Romanos 14, 13. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros antes bien decidir no poner tropiezo ni obstáculo al hermano palabra de Dios no nos juzguemos paremos hermanos queridos de juzgarnos, de criticarnos acuérdate que lo que nosotros vemos y juzgamos en el otro es lo que nosotros hacemos y si nosotros lo juzgamos y nosotros lo tenemos ahí eh entre ceja y ceja, bueno, hay alguien que me tiene a mí también por lo mismo. Así que paremos, nos dice, de pongamos, no sigamos poniendo obstáculo, tropiezo, todo lo contrario. Ayudemos a acertar el obstáculo. Ayudemos a sacar adelante a la gente, no a destruirlo. Que se acaben los chismes, que se acabe el pelambre. Hermanito, nada de juzgar. Veamos, esa persona ha hecho algo. Señor, ayúdame, ¿cómo la puedo ayudar? Pero ayudándola, hablando con ella, no con el vecino, con, no con el otro para pelarlo. ¿Mm? Bueno, y veamos quién nos toca de ayuno hoy día. <ríe> el quejarme. ¿Nos quejamos todo el día? <ríe> porque está, hace calor, porque hace frío, porque el ambiente, porque tengo que comer, que esto no me gusta. Me quejo todo el día. ¿Qué pasa si ayunamos hoy día del quejumbre? ¿Ya? Y le pedimos a Jesús que me dé el aprecio por las cosas maravillosas de la vida. En vez de quejarme porque me falta algo, darle gracias al Señor por lo que tengo. De quejarme, ¿por qué? Porque hace calor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay tantas personas que tienen frío y que con este calor tú nos vas a ayudar. Gracias, Señor, porque me permites tomarme un vasito de agua que me quita el calor. ¿Ah? ¿Te fijas? Este quejumbre, nuestro querido Padre San Agustín, que en paz descanse decía Nuestra vida es una vida de quejanza Y nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza ¿Ya? Y vamos a ver la diferencia Así que preguntémonos, hermanitos queridos, hoy día ¿Cómo está mi vida? ¿En la quejanza o en la alabanza? ¿Eh? Bueno, yo creo que el 99% vamos a decir que es más estamos en la quejanza que en la alabanza, pero hoy no, hoy día chao quejanza, ¿ah? alabar al Señor y agradecido al Señor, así que digámosle gracias Señor porque tú me vas a ayudar a quejarme hoy menos que ayer.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 y al niño comprendí que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los tiempos, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas. Y te muestras las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. ¿De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino? ya a poco me fuiste dando la vida, ya a poco sanaste tu heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto?